medida es reetiquetar, es lo que tú dices, es reetiquetar, yo más que movimiento ecologista diría los problemas ecosociales, pero los problemas ecosociales hasta ahora, bueno, primero los estamos viendo de manera local, ¿no?, sobre todo, es decir, el movimiento ambientalista empieza con protestas locales, ¿no? por lagos contaminados, por, en fin... Eh, Luego lo hemos globalizado y ahora el, el antropoceno, si yo tuviera que resumirlo en, en una frase, lo que hace es temporalizarlo, es decir, nos vuelve a mezclar en la historia del planeta. Nosotros, en nuestra tradición cristiana, estábamos mezclados. Si uno lee el Génesis, eh, los seres humanos y el planeta llevábamos la misma historia, que era una historia de seis mil y pico años, creo recordar, ¿no? Eh, en siglo XIX viene Lyell, funda la geología moderna y entonces, claro, empieza a hablar de unos lazos de tiempo brutales, en los cuales los seres humanos pues, somos eso, una partículita en, en el tiempo geológico. Y ahora el, el, el antropoceno nos vuelve a mezclar con el tiempo geológico. Entonces, lo que estábamos considerando en un plano puramente espacial, digámoslo así, lo estamos temporalizando, metiéndole una cantidad de años… Que, como comentaba Domingo muy bien, ha mencionado varios de los problemas para, de comprensión, simplemente, para poder imaginarnos la magnitud del problema. Entonces, los efectos de lo que estamos haciendo ahora pueden eh, mantenerse. Bueno, uno de los autores, por ahí, Maslin, creo que dice, dice en unos 100.000 años se puede arreglar el tema. Es decir, la, la, el sistema terrestre, por sus propias eh, dinámicas naturales, una vez nosotros hayamos desaparecido, en unos 100.000 años, vuelve a equilibrar. Podría, ¿no? Pero, claro, 100.000 años para nosotros es muchísimo, ¿no? Es decir, entonces, lo difícil es tener que hacer algo ahora para consecuencias que pueden durar, eh, eso, pueden tardar decenas, siglos, miles de años, millones de años en, en materializarse, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la idea principal y luego en el, en el blog <ríe> eh, he metido, pues, también otro, otras cosas, pero para no extenderme, ¿no? Podría decir eso. O sea, que... que sí. Sí. ¿En que el, el movimiento los problemas Problemas ecosociales o socioambientales. Eso es lo que nos dice el antropoceno, es que si ya sospechábamos que no estaba por lado la sociedad y por otro de la naturaleza, ahora tendríamos la comprobación ya de que no es posible separarlo. Entonces, tenemos, podemos llamar realidades híbridas, podemos llamarlo como queramos, ¿no? Y eso metido en un, en un lapso temporal brutal, ¿no? Lo cual nos complica muchísimo a las cosas, ¿no? Hombre, a mí él, eh, si me permiten, no sé si alguna alguna persona más en la mesa quisiera responder a Gabriel Bello. A ver, en, en mi caso, y además es una de las lecturas también que extraigo de, del libro, hablar de antropoceno no equivale únicamente a, a, a avalar o apoyar o volver a traer al presente determinados eh, determinadas demandas ecosociales o ecologistas que se llevan haciendo desde hace décadas, como bien ha señalado. Tampoco redimensiona únicamente en la línea temporal, sino que, eh, como, bien, como bien de hecho recoge José Manuel en el libro, a la hora de hablar de antropocenos también se hablan de distintas posiciones que no son únicamente contestatarias y de solución. Son posiciones que a su vez redefinen cuál es el propio papel de los seres humanos en el sistema, dentro de un sistema planetario. No, hay autores, de hecho él habla de... de, de, de eh, de, de posturas, eh, por así decirlas, eh, optimistas incluso mm, antropocenistas Antro sí. <risas> Antroposi antropocenistas antropocenistas efectivamente es decir no es una no es recoger el testigo de los movimientos ecológicos los movimientos ecológicos surgen en un contexto muy determinado y, y realizan un conjunto de demandas dentro de un contexto sociopolítico muy determinado esa es la historia o nuestra historia reciente no con el concepto de antropoceno también se pone en cuestión el papel o la manera de entender el papel de la especie a lo largo del tiempo en el sistema, donde nos movemos y donde nos desenvolvemos. Pero es que eso lo pone, perdón, por la intervención, eso lo, pone, lo viene con el manifiesto el movimiento ecologista o socioecologista desde hace décadas. Entonces yo no veo ni Ok, de acuerdo. Eh, yo prefiero, si alguien más quiere intervenir, a ver, yo, bueno, comento entonces brevemente lo del informe, ¿no? El, me referí a un informe del de, g 6 que llaman, eh, y ahí hay, se dan algunos datos. Eh, lo, que, lo más preocupante del informe es que los mismos autores reconocen que desde 1997, que fue el primer informe, que la cosa ha ido a peor, ¿no? Es decir, que ellos, eh, los objetivos que hay para el desarrollo sostenible... fijados para el 2030, para el 2050, al contrario, en muchas cosas, el, el, el, la calidad del agua y en muchas cosas están, eh, están empeorando, ¿no? Entonces, eh, la diferencia entre el informe del 97 y ahora que estamos en el 2019 es que la cantidad de conocimientos científicos que hay... ...y eso, José María, podrá explicárnoslo, es decir, es, es brutal, es decir, ahora... Tenemos una cantidad de datos científicos de los que se carecía eh, hace 20 años, ¿no? Y a pesar de que tenemos todos esos datos, la, pues, bueno, eh, ellos mismos, los autores del informe, dicen que eh, la estrechez de miras de, de todos, ¿no? De los responsables públicos, de los empresarios, de los ciudadanos también, ¿no? Pues está impidiendo el tomar medidas, ¿no? Y entonces, quería… Bueno, ahí he puesto una, una tabla que ellos usan, una figura que usan, muy simple, pero que intentan mostrar en lo que ellos llaman sistemas socioecológicos, cómo interactúa la parte, por decirlo así, ambiental con la humana y viceversa. ¿no? Y eh, para intentar mostrar eso a los responsables de políticas públicas eh, que existe esa conexión y que es evidente, ¿no? que tomen nota de, de esto. Entonces, eh, eh, ejemplos que, que dan. La contaminación seguirá siendo la causa principal de muerte prematura de entre 4,5 y 7 millones de personas cada año hasta 2050, que es el plazo que ellos han puesto. ¿no? Por cierto, acaba de publicarse otro estudio también muy importante del de European Heart Journal eh, que advierte que las estimaciones de muerte por contaminación atmosférica en Europa eh, estaban muy a la baja ¿no? y que había que subirla eh, bueno, en el mundo, a 8,8 millones, que el informe da siete, hasta 7 siete millones, y el informe, digo, de las Naciones Unidas, ellos dicen subirlo a 8,8 millones. Y luego, en Europa, eh, según estos nuevos datos, morirían 800.000 personas al año por enfermedades cardiorrespiratorias asociadas a la contaminación atmosférica. Eh, y que por esta causa se ha reducido la esperanza de vida en Europa en dos años, bueno, para ser exactos, 2,2 eh, años. Dicen también que la resistencia a los antibióticos será la primera causa de muerte en el mundo. Hablan de los disruptores endocrinos, cómo van a alterar la fertilidad mmm, de las personas y el desarrollo neurológico de los menores. Y, bueno, varias cosas más que no, no voy, a, no voy a, a leer aquí para no extenderme, pero eh, mmm, lo, lo, lo, para mí lo, lo paradójico es que con todas estas estimaciones y estos datos, eh, pues que no, no se haga nada. Entonces, ¿qué pasa? La, hay gente que efectivamente se puede asustar y, y, y este, este temor le puede conducir a la parálisis, que está ya estudiado ¿no? por, lo, por los psicólogos, ¿no? a, a la inacción. Y por eso yo quería conectar con lo que ha dicho Nani, cuando me preguntaba que por qué lo había invitado, pues es que hay mil razones para invitar a Nani. A Nani por las cosas, la iniciativas en las que está, algunas que ha mencionado y otras muchas más en las que está, y muchos de los que están aquí presentes. ¿no? Entonces, mmm, aunque suene así un poco simplista, pero hay que lanzar un mensaje de esperanza de que hay gente haciendo cosas ya a día de hoy para revertir la situación. Y mañana también lo has mencionado Nani, justamente van a salir a la calle pues, mmm, pues jóvenes. Eh, ...aquí mismo en, en Canarias para seguir a, a Greta Thunberg... ¿no? En, ...en su iniciativa de protesta de los adolescentes... Por, para, que les ha, ...para que les hagan caso ¿no? en estas cuestiones... ...entonces eh, es, hay que tener una mirada puesta en los datos preocupantes... ...y otra en, en las iniciativas que se pueden, que se pueden tomar. ¿no? Hay, hay un tema que me gustaría eh, apuntar... Eh, ...que el tema antes hablaban de la percepción del riesgo... ...y la percepción sobre el cambio climático... Y, y me vino cuando les escuché eh, un sector que yo sigo mucho, que me parece muy interesante. Animo a, a los que tengan que trabajar sobre eso, que es el tema de las aseguradoras y las reaseguradoras. Eh, me acuerdo que José Manuel me invitó hace unos años a participar en un proyecto sobre eh, la ética de la nanotecnología y uno que es osado, pues lo primero que hice fue mirar en los informes de las reaseguradoras, concretamente de Swiss Re, y allí era impresionante el tema. Es decir, esta gente, acuérdate que es uno de los sectores claves de este sistema, y por lo tanto tiene que tener siempre, todos los años se hace la pregunta cuál es el, la póliza, cuál es la prima de seguro que minimice los costes. Y claro, y, y, y, y es curioso que en el 2007 un sector tan estratégico en, la, en, la, en, la, en el sistema nuestro eh, se haya agrupado y formaron lo que se llama Climate Wise, eh, que es todas las aseguradoras y reaseguradoras más importantes del mundo en, con, en contacto con varias universidades, si no recuerdo mal, era la Universidad eh, de Londres, una de las universidades de Londres, para trabajar este aspecto. Y concretamente el primer director de esa... Asociación de Aseguradoras y Reaseguradoras era el presidente de la Swiss Re y apuntaba a, sobre el tema de la percepción del cambio climático. Es decir, el propio decía, no, no, no sabía decir exactamente en qué término, pero venía a decir que lo que tenemos en mente se nos queda corto. Es decir, y que un sector de las... y eso me vino a la mente sobre todo cuando vino lo de, el escepticismo de nuestro expresidente Mariano Rajoy sobre el tema este no pero también es verdad, estoy también y conecto con la importancia que apuntaba antes José María de, de, del tema de la, de la cuestión del cambio global, del concepto de cambio global no es decir, de, de, de no perder de perspectiva eh, cuestiones como el tema del fósforo y el, y el nitrógeno eh, y otros aspectos que apuntaba antes ¿Tiene alguna pregunta o alguien quiere hacer alguna intervención? Tiene. Sí, a vale. Por favor, si no te importa, Ariel. No querría hacer algún apunte. Yo antes, antes de dar la palabra a Gabriel, a mí me gustaría ponerte, o sea, hablo ahora mismo de mi trabajo, porque es el que mejor domino, no por, no por favor, no, no por otro motivo. Yo te voy a poner un par de ejemplos de, de iniciativas y de proyectos que sí que se están llevando a cabo desde la universidad y en algunos casos en colaboración entre la universidad, la empresa privada y colectivos de la sociedad civil. Hay uno de los, de los proyectos con los que trabajo en los que lo que hacemos es constituir o fa favorecer y reforzar la Constitución, cuando ya en algunos casos existe, de foros de participación local. A mí lo de la información a la ciudadanía mmm, no me gusta nada y el ejemplo lo hemos tenido con las famosas microalgas. No, una, no, una cosa es la información, vamos a dejarla ahí, eso está bien como punto de partida, es lo mínimo que se despacha, pero realmente lo que se debe es de incorporar o de pensar, que eh, problemas complejos ante los que un solo agente, desde luego, no va a dar una solución satisfactoria, no va a haber nunca un discurso ni una información completa ni una manera única de tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos en los que yo trabajo, precisamente trabajamos a través de distintos foros de participación en el ámbito litoral y lo que hacemos es que nosotros prestamos asesoramiento para llevar a cabo una evaluación coparticipada. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues en, en el ámbito litoral, en Canarias, desde los años 80, tenemos las primeras iniciativas de protección y de creación de reservas marinas. Si bien, en muchas ocasiones, iniciativas como estas pueden caer enseguida, pues como, bueno, aquí te viene el típico científico contándote lo que tienes que hacer. Entonces, ese modelo ya está bastante superado y lo que tratamos es de ser, de alguna manera, dinamizadores a la hora de exponer problemas y plantear soluciones que se eleven a las instituciones públicas con la complejidad que esto tiene, ojo porque al final evidentemente tal y como has expuesto muy bien eh, más allá de la información, más allá de la movilización social existe pues toda esta dimensión política con la que hay que lidiar y que evidentemente como han dicho otros, otras personas mucho más inteligentes que yo hace mucho tiempo los problemas medioambientales lo que esconden son graves problemas democráticos o graves problemas acerca de cómo se toman decisiones y cómo se negocian cómo se avanza en la sociedad. Entonces, bueno, decirte que no está todo perdido y que hay muchas actuaciones locales como esta, te puedo contar un montón más, pero desde luego no es el, no es el momento, pero hay muchísimos proyectos y también de ámbito global que buscan sobre ubicar a la ciudadanía como agente que plantea los problemas y también provee y forma parte de las propias soluciones. Y eso nada más. Gabriel, por favor. José Manuel, en tu libro sí que, sí. Sí que plantea... A ver, algunos, este algunos autores justamente ver, dicen sí. que en vez de hablar de antropoceno habría que llamarle capitaloceno. Y, a ver, yo creo que lo del antropoceno al final es como una excusa para debatir este tipo de, de, de problemas, ¿no? Si le llamamos antropoceno, le llamamos capitaloceno... Bueno, lo que nos tiene que servir es como para, para pensar, ¿no? Y evidentemente el, el problema es que vivimos en, en lo que llaman el capitalismo fósil, ¿no? Todavía no, no hemos hecho la transición. Entonces, si lo prefieren, pues usen la palabra capital o ceno. Pero bueno, que también la cuestionas ¿eh? bueno, <risa> en el libro. <risa> Pero, sí, no parece muy justo tampoco eso, porque desde luego hay que reconocer que históricamente... Eh, regímenes como el, el antiguo URSS eh, sí. cometió las aberraciones más grandes que nunca se han cometido contra la naturaleza. Hay que reconocer las cosas sin que esto eh, salve al capitalismo de su responsabilidad. Eh, y, luego, por otra parte, en relación a lo que plantea Gabriel, efectivamente hay una gran inquietud en un cierto nivel, eh, la opinión pública tiene una cierta información, etcétera, etcétera, pero lo que se aprecia es que esa información eh, no genera eh, la conmoción emocional necesaria como para que la gente defienda de verdad lo que hay que hacer eh, para todo esto. Y hay muchísimas cosas, eh, antes planteaba Araceli, ...que eh, están a nuestro alcance y no lo hacemos cualquiera, como yo pateo mucho el monte, ¿verdad?, pues eh, me pateo toda la isla y tal... ...y entonces, por ejemplo, una cosa, eh, escasez de agua, eh, ustedes saben la cantidad de agua que se pierde eh, porque eh, los canales de irrigación y de, y de eh, transporte de agua... Eh, tienen, están, están rotos en muchos sitios, se están perdiendo. Y luego también las soluciones a veces que se proponen son soluciones que, ahí sí es cierto, están eh, determinadas por un cierto enfoque industrial de los problemas. Aquí, por ejemplo, eh, en Canarias, si nosotros eh, conocemos geológicamente eh, la tierra y vemos las posibilidades que eh, la propia geología nos da, se pueden utilizar filtros naturales para depurar el agua y eso no costaría mucho dinero. Es decir, que hay muchísimas cuestiones ahí, pero yo creo que, aunque efectivamente hay una serie de comentarios, reuniones, eh, información que se difunde en los medios, etcétera, etcétera, pero luego no llega a la gente realmente. Y hay veces que cuando llega eh, sí eh, hay una reacción. Por ejemplo, hace ya mucho tiempo eh, se hizo un documental aquí en Canarias eh, que se llamaba Agüita con los plásticos. ¿Eh? Y entonces, eh, bueno, pues eso generó una reacción enorme. Lo que pasa es que luego no tuvo continuidad, pero bueno, se puso en Facebook ese documental, en YouTube y tal, y miles de personas eh, pues lo vieron, eh, lo comentaron, etcétera pero hace falta darle intensidad y continuidad a estas eh, acciones, ¿no? Eh, y luego la comunicación entre la gente. La comunicación entre la gente es muy importante. Eh, hace un, un par de semanas un amigo me dijo que echándole sal a la ensalada se encontró con trocitos de plástico, ¿verdad? Pues sí, eso eh, me lo cuenta a mí, de verdad, y yo pues, eh, estoy sensibilizado hacia el tema pero tenemos que encontrar la manera de difundir esto, de que se sepa, ¿no?, que se sepa realmente ¿eh? que en medio de parques eh, naturales eh, muy alejados de la costa encontramos una enorme… En Canarias encontramos una enorme cantidad de microplásticos, no solo en la playa. O sea, todo este tipo de cosas eh, quedan ahí un poco en el aire tal, pero luego a la hora de, de la verdad eh, no se maneja la información como se debería de, de manejar… Y no se generan los mecanismos de actuación necesarios. Creo que, como dice eh, José Manuel en su libro, está todo por hacer en este terreno. ¿Alguien? Sí. Hola. Y luego por la tarde a las seis. Eh, Sí, o sea. Ilusionante, Ilusionante o ilusionado. Alguno quiere añadir algo más? Quieren añadir algo más, sí? Yo es que he debatido ya mucho con Andrés y entonces prefiero que, que sea otro el que, el que tome el testigo. Bueno, ¿Sí? A mí me parece que es una reflexión muy interesante. Antes salió el tema de los antibióticos. Hay un dato, bueno, no sé hasta qué punto está relacionado con el antropoceno, pero es evidente que es un producto de la investigación científica. Si no fuera por los antibióticos, la esperanza de vida que tendríamos es de 40 años, 40. Es decir, los antibióticos nos permiten vivir el doble. Llegar a los 80 años, que es la esperanza de vida que tenemos en la, en la sociedad europea un ejemplo nada más por supuesto que el antropoceno ha traído muchísimas cosas buenas por supuesto que sí y la agricultura esa agricultura que ha permitido alimentar a 4.000 millones esa agricultura tiene tiene detrás una historia a lo mejor negra no tan conocida la agricultura es, con diferencia la actividad más contaminante que existe antes nani ponía hablaba de eso de meter las manos en la tierra con la agricultura, eso tiene poco de naturaleza ¿eh? lo tengo que decir absolutamente nada la, la agricultura ha sido quien quien ha acabado con la naturaleza en muchos lugares del mundo no solamente directamente con la tala, con el, sino solamente con la producción de contaminantes brutal y la agricultura industrial de los Estados Unidos y del Canadá, que es la que permite mantener alimentada a toda esta gente, es ex extremadamente contaminante, extremadamente eh, exigente en agua, en energía contaminante, neutrofizante, en, eh, en gasolina, en combustibles fósiles, etc. ¿no? Es decir, tiene una segunda parte. Una segunda parte que hay que tener en cuenta, pero está claro que la antropoción ha traído muchísimas cosas, ha traído el progreso en, en muchos lugares, no en todos, pero en muchos lugares del planeta, está claro. Se nos ha quedado alguna gente atrás, que parece que no importa, ¿no? los países más menos desarrollados de África, sobre todo, pero está claro, comparto absol plenamente esa, esa, esa visión. La antropoción ha traído muchas cosas buenas también. Bueno, en ese sentido también, a mí me venía a un autor, este, Paul Virilio, ¿no?, eh, eh, el filósofo francés, eh, que, que decía, eh, recuerdo que le pasaba a los alumnos, uh, cómo se llamaba la, ciber, la ciberpolítica o lo peor o algo así? Pero decía que, eh, que para realmente hablar de progreso, que coincidimos que, que, que, deberíamos, que los dramaturgos deberían ser los personajes que hablasen del progreso, no los taumaturgos. Es decir, porque todo progreso hay siempre un coste y tenemos que ser conscientes de ese coste. Y en ese sentido, eh, claro, es interesante eh, al mencionar esto, eh, eh, que un informe tan importante como el informe algo equivalente a lo que es el panel internacional del cambio climático en relación al alimento, que es el, la evaluación internacional del conocimiento, la ciencia y la tecnología agrícola, que fue un, un informe eh, que firmado eh, muy políticamente correcto, pero de una importancia enorme, eh, todas las agencias de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, incluso hasta el Banco Mundial, y luego el Banco Mundial ya no lo menciona por ahí, ese informe habla de la Revolución Verde, fue un avance, pero nos tenemos que olvidar de ello. Es decir, ya eso unido al informe que yo recomiendo siempre, que es el informe del relator de las Naciones Unidas, el exrelator Oliver de Schutter, en diciembre del 2010, sobre, en la ONU, sobre el tema del de el informe sobre el derecho a la alimentación, cuando habla sobre el tema de sí o si sí, es la agroecología el elemento clave para entender esto, eh, para, para la nueva alimentación que no es nueva en el sentido que hay un montón de comunidades que trabajan esa agroecología, creo que es importante ¿no? y luego hay una mujer que a, eh, que a mí, yo la sigo ¿no? yo les animo siempre que tengo oportunidad de hablar de ella es María Monique Robín, periodista de investigación la del mundo según Monsanto pero aparte del mundo según Monsanto tiene otro libro que se llama Las cosechas del futuro cómo la agroecología alimenta, puede alimentar el mundo. Y otro libro, que les recomiendo primero que empiecen con las cosechas del futuro, y luego lo siguiente es Nuestro veneno cotidiano, la responsabilidad de la industria química en las enfermedades crónicas del siglo XX. Y, y sobre todo creo que además esta mujer, con ese periodismo de investigación que hace, yo creo que debería ser un ejemplo para el tipo de tesis que se deberían hacer las universidades, que es el tema de los contrastes, de los contrastes de las opiniones. Y, y, y a mí ese es, es una oportunidad que siempre que menciono, hablar de ella, pues hay, no, no tengo ninguna comisión eh, con los libros. Esos. Sí, eh, bueno, eh, yo creo que José Manuel, y en esto es eh, algo en lo que también coincido con él, eh, pues eh, digamos que plantea de una manera muy eh, ponderada y muy acertada la cuestión. O sea, en efecto, eh, la tecnofobia eh, es peligrosa, ¿verdad? También una tecnofilia excesiva puede serlo, pero esa actitud de rechazo a toda innovación, a todo progreso tecnológico, es algo, eh, desde luego, absurdo, ¿no? Eh, luego, también, eh, en, en relación a esas visiones eh, eh, excesivamente pesimistas, a veces yo no soy especialmente... Bueno, siempre he pensado eh, que un optimista es un pesimista mal informado. Pero, bueno, la verdad es que eh, ocurre muchas veces, ¿no? Eh, el ser humano, yo lo he dicho a través de ciertos estudios psicológicos, necesita una cierta dosis de optimismo eh, incluso en las situaciones más eh, terribles, busca un asidero optimista. Y eso en sí, aunque muchas veces no esté justificado plenamente, pues es algo positivo porque mueve a la acción, hace que la gente crea que se pueden solucionar problemas y a veces, a veces, pues como decía Derrida, hacemos posible lo imposible. A veces mediante ese compromiso y en una situación en la que creeríamos que jamás íbamos a encontrar una solu solución que es imposible y sin embargo, bueno, pues a veces esa dosis de optimismo y de compromiso hace posible lo imposible, ¿no? ¿Eh? Eh, en fin, eh, creo que es una aportación valiosa la que has hecho porque introduce matices que no habíamos tratado. Bueno, yo en, en mi caso sobre qué hay de positivo en el, en el antropoceno… Hace tres años en una conferencia precisamente un, un, bueno, un compañero antropólogo terminaba su ponencia poniéndonos ejemplos y sacando noticias acerca de los suicidios que se están produciendo de diferentes científicos, sobre todo climatólogos, que cuando ven la que se nos viene encima pues parece que ha habido más de, más de uno en, en Estados Unidos. No es una cuestión de, yo creo que no es una cuestión únicamente de ser positivo o negativo, es el mundo que nos ha tocado y nos está tocando vivir y, y lo que sí yo pondría el enfoque, antes salía la palabra por ahí de gobernanza, no voy a ser yo quien la ponga que parece que es una pesada, pero es verdad que bajo un enfoque sistémico, más allá de hablar de sistemas naturales con los que nos relacionamos o no, o modelos o estilos de vida eh, con más o menos éxito, mejor o peor adaptativos, en el fondo lo que, nos, lo que necesitamos es tener un enfoque interaccionista. O una visión más crítica sobre las interacciones que, que generamos. Y yo creo que ahí no es ni positivo ni negativo. Es una cuestión de ser consecuente con aquello en lo que, en, con aquello en donde nos, con aquellas pautas de vida con las que nos movemos. Cuestiones desde cuestiones más básicas como en qué universidad me muevo. Pues en una universidad, por ejemplo, que no tiene un solo grifo de agua. Está muy bien que pongan aparcamientos con coche eléctrico, pero uno también tiene que ser honesto con decir, pero si es que voy a la cafetería, he trabajado en otras universidades donde tú vas a la cafetería y tú te llevas tu taza. Me acuerdo que me iba de congreso con mis compañeras canadienses y una se llevaba la taza de congreso. Y yo le decía, pero ¿a ¿dónde vas con la taza? A Tailandia desde Canadá. O sea, vamos a ver, eh, yo creo que no es cuestión de ser positivo ni negativo, sino de ser coherente y consecuente con la manera en la que, en la que estamos viviendo. Y a nivel global, evidentemente a la hora de pedir o demandar determinadas políticas y sensibilidades, claro que sí. Pero bueno. pues, yo creo que ya estamos en hora. O sea que, ¿Quieres decir algo más para cerrar? No, no, darle las gracias a, a todos por, por venir, a los que están en la mesa y a los que están por aquí. Gracias. Vale.